que han salvado innumerables vidas y, y este es el tema de las famoso de las vacunas donde vemos como profesionales hasta de la salud eh, han tenido su divergencia en cuanto a la aplicación de esta y históricamente eh, cada vez que hay una vacuna hay un poquito de resistencia al, al, al, al colocársela pero si vemos por la gran información sí, yo, que, que no, está vamos a pedirle, vamos a, hacer, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una corrección por el técnico que tenemos así que vamos a la pausa Eva, y regresamos de inmediato por favor Empezamos a eh, pedir disculpas, ¿verdad? Por algunos inconvenientes. Parece que eso, eso es parte de. hacer técnica. De de, hacer el programa de manera virtual, pero estamos con el deber y la responsabilidad de seguir orientando e informando a toda la región nordeste a través de este contacto diario cada día. Continuamos, Sergio Romero, con el comentario. Estamos uno, eh, hablando sobre este tema, donde yo quiero que, que nos reflexionemos con el sentido de que esta eh, gran cantidad de informaciones de manejo de la información sobre todo en las redes sociales y, y periódicos que, que eh, de una forma u otra han sido impronta de la información del mundo, o sea, está, este mundo que está tan globalizado y, y que todo el mundo tiene a mano una cámara, tiene una, una página de web tiene eh, o sea, muy diferentes métodos para informar eh, y que esa yo el día de ayer dije que estamos, este es la, el, el, el momento de mayor modernidad para la información y de mayor desinformación de la información y es, y es cierto si tú te pones a pensar todo lo que corre por las redes se cree muchas personas eh, ustedes dirán no pero yo no creo eso pero el 80% de las personas que ven información en las redes lo creen tal cual lo leen son poco lo que, lo que hacen, lo, lo, como diría una, un, un antiguo eh, escrito que salía por última hora, llamaba Entre Líneas, eh, muy poca persona lee Entre Líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de las escrituras hay un pensamiento, hay una intención, que debe de darse, el lector debe de darse cuenta qué están diciendo con eso que se escribe. Y eso eh, es bueno que entendamos y que practiquemos ese asunto de leer entre líneas porque esas informaciones que hay eh, o actualmente han llevado no solamente a, a, a gente común y corriente gente, o sea, yo no quiero decir de manera despectiva, pero médicos y hasta científicos duden sobre, un, sobre este tema y mi, mi opinión en cuanto a este tema de las vacunas es que yo he visto que la gran mayoría de los que escriben en contra de la vacuna no han salvado más gente que la vacuna. Las vacunas han sido el avance más grande que ha tenido, que ha tenido la ciencia, la ciencia médica. Eh, vacunas como la tuberculosis, vacunas como la difteria, vacunas como el tétano, vacunas como... Eh, Rubeola, vacuna, eh, muchísimas, muchísimas eh, eh, vacunas que han salvado la vida de, de, de los dominicanos, de, no solamente los dominicanos, sino del mundo entero. Yo quiero ver esta, esta nueva, eh, esta nueva eh, personalidad, esa nueva ola de, de jóvenes. Yo quisiera que me digan cuándo ellos han visto un paciente de menos de 13 años, con polio. Y, y todo lo que tenemos, por encima de 40 o 50 años, no, sí vimos pacientes con polio. Vimos eh, personas que han, prácticamente, fueron lesionados de por vida por esa lesión, por el trigo que no morían, por esa enfermedad. Entonces, yo no entiendo. Como muchas personas, sin un aval científico, hacen pastillas, hacen infusiones, hacen medicamentos y las personas las utilizan sin, con el simple hecho de que les salga un anuncio sensacionalista en el, en el, en el Facebook, en, la, en las redes sociales, diciéndole, esta pastilla va a rebajar 20 libras en un día, señores, más del 80% de la población la compra sin saber dónde vino esa pastilla sin un aval científico sin embargo, estas vacunas que primero pasaron por tres etapas por tres fases de análisis experimento y entonces estas tres vacunas que pasaron por esas tres va más el aval de una empresa farmacéutica a, con, una, con un, un aval las tres, ya la AstraZeneca la Janssen, la Nova, todas todas, todas son laboratorios que tienen un aval científico ganado a nivel, a nivel mundial e internacional. Tenemos una de las... Eh, no la FDA, la FDA es más relajada con los medicamentos. La Unión Europea, los europeos son ñoños con eso. Cuando un europeo aprueba un medicamento es porque tiene toda la, toda la de ganar, toda la de, de, de ser beneficioso para la salud. Entonces... ...de andar haciendo... ...dando información a nivel de las redes... ...o malinformando a las personas... ...y los mismos médicos... ...porque... ...hemos visto... ...al día de ayer le hice una crítica muy fuerte... ...con unos amigos... ...a, a nuestro eh, gremialista... Ayer Suero, ...Donde yo... ...con, esa, con esas eh, declaraciones... ...me di cuenta que el médico... ...se había alejado un poquito... De, de, del, del, ...del... ...del gremio... O sea, el gremio le había ganado al médico científico cuando él esas declaraciones de la vacuna Las vacunas hasta ahora hasta ahora han sido efectivas la vacuna que ya van más de 5 o 6 millones de personas ya vacunadas entonces eh, muchos dicen pero ha habido efectos secundarios ahora yo le pregunto madre cuando usted vacunaba a sus hijos ¿Qué le decía el médico? Mire, désele un poquito de paracetamol, acetaminofén porque en la tarde o en la noche le va a dar fiebre. Porque todas las vacunas hacen, tienen un efecto mayor o menor dependiendo de la reacción y dependiendo del de rechazo que pueda tener un organismo individualmente. Individualizado sea, lo hacen todas. Eso lo hacen todas. Así que yo creo las vacunas. Yo creo que esa es la única forma de parar esto. Pre la, la alternativa terapéutica que tenemos ahora es mascarilla y distanciamiento. La alternativa definitiva que vamos a tener o que tenemos ya son estas tres vacunas y más, más dos más populares, como la astrazeneca y la janssen y la de el, la de pfizer. Yo creo que vamos Vamos por buen camino para finalizar esta...